Hola amigos cinéfilos, bienvenidos a su programa Explorando Ando. Vamos a presentarles a mi invitado del día de hoy, Antonio Valdés. Hola. Antonio, bienvenido. ¿Qué es para ti el miedo? O sea, vayamos partiendo por, por temas, o, como así como ya el que el destripador. El destripador sí. este, este, ¿Para ti qué es el miedo? Yo creo que el miedo es ese impulso que, que te previene del peligro, ¿no? Uh -huh. Es esa sensación que te pone alerta este, ante una situación. ¿no? Entonces, este en el terror. Este sí me gusta espantarme, o sea, me gusta, o sea, yo sí voy al cine dispuesto a ser engañado y sí voy, estoy con, con esa apertura, o sea, no, no la veo con el ojo de, de este, de ah. De un crítico, sí, así viendo claro. el error en, en sí, el vestuario, certeza. en la toma, sí, las, el claro. juego de luces, o sea, tú vas a disfrutarla y a, a que te den un buen susto. Sí, claro. Y, y si la película está bien hecha, la atmósfera, etcétera, todos los elementos este, que forman el, el, el terror, pues bueno, este, será el fenómeno y es muchísimo más padre. ¿no? Oye, pues vamos a empezar con los subgéneros de este, estos dos eh, géneros cinematográficos, el terror y el horror. Eh, vamos a irlos mencionando y vamos a ir dando ejemplos más o menos para claro. ubicar algunas películas como Alucarda, que también la sacaron sí. de un libro de 1856, que ajá. tiene ahí un nombre medio raro. Sí. Y también vamos a ver el género Gore. gore ajá. Eh, ¿Para ti qué es el género Gore? El género Gore es el que te muestra mm, de manera explícita la sangre. Se ayuda mucho de esto. este A mí sí me gusta, pero... Eh, no me gusta que no esté justificado, ¿no? Okay. Este, Algunos eh, ejemplos que, que te que vengan este, a la mente, por ejemplo, el holocausto eh, caníbal, no sé si la viste. Sí, sí la vi. Pero, <risa> este, pero bueno, eh, el holocausto caníbal es una película gore completamente, ¿no? uh -huh. este, igual también este, me parece que investigaron ahí, hubo notas donde investigaron porque decían cómo es posible que... este que había mitos de que sí utilizaban sangre humana, etcétera, ¿no? Por, por el realismo de, de la situación. Y bueno, el canibalismo desde siempre se, es como este tremendo, ¿no? Sí, ¿no? Y aparte es histórico, porque bueno, para la gente que nos está viendo, toda nuestra audiencia, de hecho los aztecas, eh, sí, claro. y hay, hay este, evidencia eh, criptográfica, que eh, pues realizaban este... Eh, pues el canibalismo Se comían eh, a las doncellas eh, Hacían pozole de bebés pozole. Entonces, bueno eh, Ha existido no solamente como parte de la mitología Sino también en culturas claro. Como comerse a los enemigos También ese es un tema que, que trata El sí. silencio de los inocentes claro. este Y pues muchas películas De, de, de este tipo claro. De son... género Sí, digo, a mí, a mí me gusta el gore Siempre y cuando sea el gol esté justificado, no, no, no, no uh -huh. más ríos de sangre por por, es, por así hacerlo. Ahorita que nombraste a Lucarda, uh -huh. este es una película que sí recomiendo mucho que la vean, es, es, es de un mexicano, es con Tina Romero, uh -huh. eh, es una película... Eh, la dirigió Juan López Moctezuma, Moctezuma y se estrenó precisamente, ya va a cumplir, eh, el 10 de marzo cumplió este año, se estrenó en 1977. Así es, y es una película buenísima. Que, este, que la gente luego tiene como referencia el exorcista, y ahí ya, ya este, toca ese tema este, del exorcismo, y, este, y aparte con muchos elementos satánicos ahí, este, muy padres, la verdad. Fíjate que para la época, yo sí vi a Lucarda, me sí. pareció increíble, porque sí, sí. sí maneja, o sea, la actriz, qué, vi, qué buena sí. actuación, eh, las miradas, eh, esa, transmite esa maliciosidad, esa perversión, y eh, pues esta, esta película fue una adaptación del libro. Hay gente que también adora primero ver, leer el libro, saber de qué trata la historia y ya posteriormente ver la película. Me considero que es bastante bueno este libro. Carmila de 1872, escrito por Sheridan Le Fanu. Eh, y, y la verdad es que sí. muy recomendable la película. Bueno, si no tienen tiempo sí. de leer como tal el libro, que es recomendable... Este, pues la película sí, sí es de culto es... Sí, sí es buenísima este, Satánico pandemónimo Fue dirigida por Gilberto Martínez Solares en 1975 y También muy buena, muy buena recomendación a todos aquellos que les gusta este tipo de temas Pero, eh, Sacrilejos Sacrilejos, sí, un poco Sí, sí, de hecho eh, Un poco, un mucho, <risa> sí, mucho Un mucho, <risa> un mucho, mucho Porque el diablo este, seduce a una monja y hace que la monja... Este, mate a todos ahí en el convento y es muy gore aparte de la película ¿no? sí, sí, sí, sí, sí. definitivamente hay... esta película no está hecha para estómagos débiles sí. estómagos sensibles sí, claro. de sí, si veanla con, con una, buen... una buena compañía sí, dicen haber... no haber comido etc., ¿no? Sí. Algo así. tomen sus precauciones sí, sí. y hablando de cine mexicano a mí me gusta mucho hasta el Viento Tiene Miedo. Ah, pues este, toda la trilogía de la, Enrique Taboada. De, de Carlos Enrique Taboada, uh -huh. y este, es la trilogía de Hasta el Viento Tiene Miedo, el Más Negro que la Noche, el Libro de Piedra, uh -huh. y también Veneno para las Hadas. Uy, las, Veneno para las Hadas. Sí, es buenísimo, buenísimo. No sé, entre, de las tres, ¿cuál es tu favorita? No, yo, Hasta el Viento Tiene Miedo. O sea, la atmósfera y todo de esa película es, es muy buena. Y este como habíamos platicado... Fíjate que esa ajá. película de Hasta el viento tiene miedo es la película favorita de nuestro coconductor, que hoy no pudo venir porque está enfermito, pero le mandamos un fuerte saludo y un, un gran deseo de que se recupere pronto para que nos acompañe en los próximos programas. Jorge Domínguez. Okay recupérate. Para la próxima, a ver si nos puedes comentar algo sobre esta película de Hasta el viento tiene, tiene miedo. miedo. Sí, Está buenísima. Sí, es buenísima, buenísima. Y este el último guión que dejó Carlos Enrique Tabuada, ahí como nota, este, se llama Girón en la niebla. Se acaba Esa de hacer, no la o sea, he visto. Se acaba de hacer la película. Yo estaba en, en una clase con Ernesto Ajá. Gómez Cruz. El, Ajá. Este, y estábamos en una clase con él y él estaba grabando en Tamaulipas, me parece. Junto este, con uno de los sobrinos de, de, de los Bichir uh -huh. es José Ángel Bichir me parece y este y dejó un guión este sin terminar y ya ya no lo produjeron este me parece que la viuda lo lo lo, cedió, lo, lo lo lo recuperó y se hizo esta película debe de andar por ahí se llama Un giro en la niebla sale mi maestro y este y bueno la historia va de que este que es un chico que vive con su abuela eh, no tiene mamá ni papá, la mata, él a su abuela y la empareda. Y después, este, toda, eh, bueno, pues recibe toda la herencia, eh, la casa y todo… Entonces un día que estaban festejando y todos en familia, este, le llega una carta de que su que su abuela va a llegar de Londres. Entonces pues, él dice, ¿cómo? Pues si la tengo emparedada ahí. Uh -huh. Entonces, este, de eso trata la. ¡Ay, la película. Está buenísima ¿Sí, con ¿sabes? esa hipnopsis ah, sí, sí, sí. Ya me dejaste así intrigada y más que más que nada me suena conocida esa trama porque salió, ¿qué será? En 2016, 2014, en el periódico, en la nota roja, uh -huh. este, la historia de una abuelita que llegó al Ministerio Público y se entregó, o sea, dijo, ¿saben qué? Vengo a entregarme porque yo maté a mi nieto. Y todos los policías, pues, estaban así totalmente intrigados de por qué la señora, eh, pues, había ido a confesar un crimen de tal magnitud, ¿no? Sí. Y resulta que sí, era cierto, el nieto estaba desaparecido, pero pues nadie sospechaba de la abuelita. Sí. O sea, <ríe> dijeron, eh, le, le habían preguntado en días anteriores, eh cuando había sido la última vez que había visto al niño, lo vio jugando en el jardín, y pues todos pensaron que se había salido, que lo habían roba raptado, robado, y resulta que la abuelita eh, veía todas las noches a su a su nieto, que le decía, abuelita, abuelita, ya no me voy a portar mal, wow. pero sácame del jardín, ¿no? Porque lo había enterrado ahí. Entonces... Eh, Así y como esa, en la nota roja, pues puedes encontrar también este eso, eso sí, que dices es de, del emparedamiento. Sí. Me acuerdo que también eh, en algún momento yo trabajé en la en la Procuraduría de la Ciudad de México y me tocaba mucho leer el periódico y también leí otra noticia que decía que un, un señor eh, se había juntado con una señora, tenía dos hijos y resulta que de repente eh, pues la señora desaparece. Y los hijos le preguntaron, pues, a esta pareja que no era su papá, oye, ¿de dónde está María X? ¿Dónde está este...? No, pues, no ha regresado, fue al mandado. E hicieron las investigaciones, eh, pensaron que ella había huido y se había ido a algún otro lugar. Nunca encontraron evidencia de, de, de sangre, de nada, y resulta que, que su pareja la había emparedado. Ahí mismo en la casa había... Bueno. En una noche había quitado, pues sí, una pared una y la pared. Volvía, la había vuelto a armar. Sí. Y, y pues los hijos no sospechaban, ni siquiera por aquí les, les, se les había ocurrido que, que hubiera sido capaz esta persona de hacerle eso a su madre, ¿no? Entonces, wow. así, bueno, es, está lleno este sí, las, la, de la, histori ¿no? la historia sí. de, de las notas rojas del periódico. Sí. Este, de historias reales y, y que superan muchas veces la, la ficción, ¿no? Claro que sí. Vamos a ir con, con otra película de 1973, El Exorcista. Sí, El Exorcista es buenísima. Igual también la vi muy pequeñita ahí en casa de una tía, mi tía Ana, este, que le gusta mucho el cine de terror. Y, este, y me acuerdo, una, una televisión pequeñita, me acuerdo. Y, este, y ahí la pusieron y, me, y ya sabes, ¿no? Me dijeron, no, oye, porque. A mí me han dado miedo, siempre me han dado miedo los muñecos que este, de los ventrílocos. Siempre me han dado miedo a esos muñecos. Entonces, estos no, pero eso sí, no los puedo negar. No sé si de pura casualidad, no es este género, pero la película El, el, el hombre de papel con oh, Ignacio sí, López con Tarso, Ignacio a lo mejor de ahí o sea, a mí viene tu me miedo? Da miedo. También esa película. No, no, es que es fíjate que hay géneros que a lo mejor para unas personas no son como tal de terror pero pueden generarte claro. esa como ansiedad no esa sé. ansiedad sí, claro. claro porque de hecho sí. en la trama del de hombre de papel pues prácticamente su fortuna de, sí. de, de, de un este hombre que se dedica a, a reciclar la basura y todo pues termina en manos Precisamente de, de un muñequito. De un muñeco, de ven un ventríloco. De un ventríloco, entonces. Sí, es muy triste. Aparte es de la bastante dramática, diría sí. yo, la, la el género, pero sí crea un. Sí, pero a me da Una miedo, sensación no sé, de, cuando, de miedo. Cuando llega con su. Porque se encuentra un billete y llega, y llega, este. Y le quiere. Él es mudo. Uh -huh. Y le y quiere cambiar un billete, este. Y un señor le, le da una reja llena como de billetes de a peso y, y le pone como ahí unos de a 20 y de a 50 hasta arriba. Y él le dice que no, que vale más su que billete. Que vale más su billete. Este, pero ese tipo de, de, de actuación como la de, los, la de los olvidados, esas imágenes de Buñuel, uh -huh. este, es de soñación y todo esto. Yo, yo estoy segura que se, se basaban en el terror psicológico. O sea, sí, claro. como tal, no están definidas en este género, pero sí. traen muchas muchos elementos que causan esa ansiedad, sí, claro. ese terror psicológico. Eh, sin duda alguna, yo creo que le ocupaba ocupaban mucho tiempo en estudiar la psique humana para poder plasmar todo esto en las escenas de sus películas. Sí, sí, porque sí está tremenda. Y bueno, volviendo al va, volviendo al Exorcista, uh -huh. este y, y la imagen que más me dio miedo del Exorcista no fue la niña y la elevación, esto fue cuando, cuando este, la, sale una imagen de la Virgen. Este, yo no soy católico ni no, no tengo ninguna religión, pero este, cuando vi esa ofensa religiosa yo dije no pues aquí este es el diablo ¿no? entonces este pues la virgen con, con unos picos y pene y este tipo de cosas sí fue tremendo tremendo es, esa imagen esa imagen y la de Carrie donde está un Cristo que se le prenden los ojos y tiene los pies separados uh -huh. es tremenda también es, es, o sea me volteaba y y luego estuve en un cine cuando era niño mi mamá me llevó a ver esa película porque es, era muy obstinado y me dijo órale pues vamos y me llevó y se incendió el cine cuando se incendia en la película. ¡No Entonces me sacaron del cine. este Yo recuerdo que, que me sacaron ahí cargando porque se empezó a incendiar el cine. ¿no? Pues Ajá. sí, está, está perturbador que sucedan esas eh, pues sí, esos accidentes fortuitos claro. en justamente este tipo de películas. Había, en, en la obra de teatro que hicimos de Ritos Legales con Josué, había una escena, este la hice hace como 20 años, me acuerdo, y había una escena donde... Eh, la, la obra de teatro trataba de que un fantasma si pudiera materializarse con las lagunas que hay en México si pudiera materializarse para jurar te podría pelear tu casa legalmente de eso se trataba la película la, la obra de teatro perdón Ajá. estaba muy padre la obra entonces este el, el, el fantasma se materializa y va y le pide asesoría a un abogado esta obra la escribió José y este consiguen un brujo para exorcizar, o sea, lo corren de, de donde él ha habitado por siglos. Entonces, este, había una, una, este, una oración que decían. Este, Comenzaba como, oh, teos, omnipotente, ni mundos con City, ¿no? En el latín, aparte el idioma latín, tiene sí, esa sí, fascinación. Sí. En Harry Potter, obviamente, sí, lo, lo utilizaron mucho el, el idioma latín y la mayoría de las películas de terror utilizan mucho este idioma. Yo creo sí. que, como es un idioma antiguo, que tiene, pues... Ese peso. ¿no? Ese peso. Ese peso. Este histórico eh, de, de que antes se llevaban a cabo las misas en sí, latín y o este eh, creo que generan sí una asociación en la mente de la ah, audiencia eh, pues sí, bastante, eh, bastante yo, generadora de ansiedad, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, y en esa obra de teatro lo decían y en los ensayos tronaba la casa. Empezaba a tronar así como las paredes. Uh -huh. Entonces decíamos que pero solo cuando este actor, se llamaba Jesús, mi compañero, este cuando lo empezaba a hablar, este era cuando tronaba nada más. este sí pues estaba, estaba, estaba emocionante. Es, es que a mucha gente le ha, le ha sucedido eso, y de hecho hay una película de la cual eh, me gustaría abordar en un programa posterior que se llama Frequencies, o VX. Ah, oh. No sé si la has visto. No, no la he visto. Pero más o menos habla del poder de la palabra, de que muchas palabras... Eh, bueno, más bien, todas las palabras tienen un significado eh, y por eso hay raíces de las cuales se de desprenden más palabras. O sea, podríamos dar varios ejemplos, no sé. Sí, claro. este, eh, sonámbulo eh, uh -huh. tiene varias, varias este, raíces y cada una de ellas eh, pues significa cierta cosa. Entonces, a lo mejor eh, un sonar, pues tiene relación con este tipo de frecuencias de sílabas que, que se sí, pronuncian claro. y de ahí que puede ser que, que tengan tanto impacto ciertas frases en latín, ¿no? Sí, sí, sí, sí, muy padre. No. Eh, pues básicamente los componentes que buscan los directores a la hora de hacer este tipo de, de películas de estos géneros de terror de horror, pues son generar tensión, eh, que tenga una... La, la atención se refiere a proporcionar la, se, la sensación de suspenso, de misterio, de conmoción o de miedo. O sea, tienes que asociarlo con algún miedo real de los seres humanos. La relevancia, que es crear una conexión personal o cultural, aprovechar un miedo inherente como el miedo que me comentabas a la muerte o a la muerte de tus seres queridos. Y también el irrealismo. O sea, si una película... Eh, la mayoría de las películas que tienen mucho éxito tienen algo que no es totalmente eh, real. Por ejemplo, estas películas de zombies, sí, claro. bueno, no vamos por la calle encontrándonos gente que coma gente. Sí, claro. Eh, y tienen este ele elemento que nos hace sentir como esa seguridad y ese distanciamiento si psicológico de lo que estamos viendo con lo que en realidad puede pasar. Sí, claro. Aunque toma mucha relevancia ahorita con la pandemia y todo eso, sí, sí la gente lo tenía muy en la mente, muy fresco. este Yo recuerdo muy bien una, una vez que... este porque empezaba la pandemia y recuerdo que íbamos en el coche y me decía este, mi esposa, oye, este, eh, ¿tú crees que esto sea real? Y Porque había mucha como fake news. Y sí, sí, así, ¿no? siempre empiezan las eh, noticias de conspiración, de que no nos vacunemos, que nos quieren asesinar. Sí. Entonces, eh, sí. y, y muchas pueden estar basadas en sucesos históricos, pero no por eso quiere decir que, que esté pasando. Entonces... Sí. Eh, mucha gente también pensaba que, que este nuevo virus iba a mutar, iba a generar sí. otro tipo de, de inconvenientes Y la verdad es que sí, o sea, los miedos son generacionales Claro. Nosotros que hemos vivido los temblores, este, la pandemia, pues yo creo que sí. es el terror de muchas de las personas De muchas de las sí. audiencias, y por ende, pues van a, a salir próximamente pues, más películas que sí. estén basadas precisamente en estos miedos que son generacionales totalmente que te cambia esta ambientación, la percepción que tú puedes tener de una película y no se pierdan el próximo programa eh, va a ser igual eh, películas de terror y horror parte 2 pero vamos a traer a un invitado de Moviendo Masas que es precisamente esta asociación que se dedica a hacer este tipo de eventos y proyecciones en eh, Picacho a Justo me comentabas sí, y sí. también en el desierto de los leones y oh, en los dinas en la tercera dinamos, sección, claro. así que no se lo pierdan, nos vemos la próxima muchas gracias, excelente inicio de semana, hasta luego